venimos del Mar de Jabo y este es el acceso al camino de cabeza, vamos a la ¿Cuántos 23 kilómetros. Vamos a ver, parece que está en buen estado. Nos ahorramos unos kilómetros eh, de camino de tierra, pero vamos a ver si está en buen estado. Vamos ¿eh? bueno, Carcito, por fin salir de Pesca junto otra vez. ¿eh? Así es, así es Gaby, tanto tiempo, muchos años atrás hemos compartido lindos momentos. Sí, y ahora vamos. volvemos, un poquito más viejito nomás. ¿eh? <risa> Pero con la misma gana. Con ¿sí? la misma gana. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien, Gaby. Acá este... fin de largo de octubre, comenzando ya el calorcito, buscando pescarre todavía, porque Madaria es así, ¿viste? se pesca casi todo el año. Y, y bueno, vamos a ver si, si tenemos suerte con lo grandes, ¿no? Bueno, vamos a probarlo, vamos a intentar. ¿eh? Así que este, espero que ten, tener una buena jornada. Vamos con un excelente guía, así que... Con Dale, José Vargas de Urión Lagavi Ahora vamos a estar ahí en, en el club de pescadores En el club de Pesca de Madriaga Así que sí, muy buen día y La tiene reclara. bueno, vamos a ver si, si el tiempo nos acompaña, está lindo No sé si habrá viento o poco, pero para la pesca está Para la pesca está, ganas gana, tenemos Ganas, de todos los gana colores, formatos Todo Y bueno, estaban sacando, ¿no? Mucho frío está haciendo todavía A pesar de ser octubre, pero... Así que usted todavía está para el Pechorre. Así es A ver si, si se da alguna tarjeta también Bueno, la gana está Vamos a probar Seguimos viaje Listo Chao. Una salada, salada 8 kilómetros Acá tenemos la disfrutación a la derecha Comienza el último tramito al Club de Madrid. Está bastante bien el camino, la verdad 10 puntos ¿eh? Se puede transitar bien Está bien, lo han mejorado, con audio singular con barro, multas multas Multa, ojo. Con multa y todo, ¿eh? Bueno, llegamos tempranito, mirá, somos los terceros, ¿eh? Wow. Siete y media, y llegamos ya, no, no había otros más, pero por lo menos no hacemos mucha cola. Acá hay que esperar hasta las ocho, Y ¿no? pero... sí, claro, hagamos la cola. ¿No queda otra. Sí, sí, no queda otra, bueno, tempranito ya hay mucha gente en el camping así está la pesca y así están las cosas acá en el club de Madariaga ¿eh? mucha gente El reencuentro con José Vargas de Urión Lagavi desde febrero que no nos vemos. Desde José. febrero, miércoles, pasó el tiempo, che. Hicimos una eh, linda nota. Ya, ¿eh? Hicimos sí. una linda nota. Calor, así, eh. Sí, metimos peje y tararita ¿te acordás? Sí, sí la verdad estuvo, estuvo lindo, me acuerdo. Bueno, una temporada de pejerrey espectacular, ¿no? Sí, eh, vos sabés que lo que yo noto que me parece que el pejerrey está cambiando ahora. ¿En qué sentido? Eh, más ya que ha sido linda, pero me parece que ya el pejerrey pasa a ser eh, primavera-verano. Eh, se me ha puesto a mí. Capaz me equivoco, viste, pero eh, se, se pescó bien. Es calidad más que cantidad. Sí, sí, unos pejerreyes tremendo. Sí, sí, eh, sí. Venimos sí, hablando con Oscar eso, que es impresionante cómo crece el pejerrey acá. Sí, vos sabés, sacá la cuenta que yo creo que en mayo, para mí yo hice la, pescor, la mejor pesca en mayo y con 16 pejerrey. Buenas, buenas. Acá estamos... Acá estamos el trío, ¿eh? ver ah, oh, ¿qué pasa hoy? Ay, ¿Qué pasa, José? <risa> sí, sí, sí. Un buen equipo, estamos esperando a dos pescadores sí. más. Dos pescadores más y bueno, vamos a empezar a disfrutar y a ver a buscar el peje, ¿eh? sí. El matungo de la salada, Ese, así sí. es. que iba a buscar el grande, ¿eh? Sí, sí. Que sí. tanta gente atrae, porque realmente el club flotado de, sí, sí, de gente sí. todos los fines de semana. ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, viste, eh, nada la verdad que la pesca se ha puesto linda, como te decía, para mí yo la hice en mayo, junio, 16 pejerrey, Muchísimo, ¿te parece buena 16 pejerrey la pesca? Sí, imagínate que yo de los 16 tengo un video hecho, 15 superaban el kilo 200. Impresionante, no hay y, un, y uno solo de 600 gramos, entonces para mí esa fue la mejor sí. pesca, puedes sacar 60, pero o 70, o salir con la cuota si querés. Pero bueno, está difícil, es una laguna difícil. Me decía Pero bueno. la pesca ancladito y a la espera. La pesca espe anclado a la espera, eh, bancarlo unos 25 o 30 minutos, levantar al ancla, Buscarlo. 40, 50 metros y voy a ir buscándolo. Pero está linda, está interesante. ¿Eh? Está interesante. Está difícil y linda, como lindo. a mí me gusta. Sí. Buscarlo grande. Y te vamos a ayudar. Sí. Gaby López, especialista y un compañero de él, más o menos, medio más pelo, menos. pero la vamos a buscar. La vamos, a buscar. Y bueno, vamos, a ver, vamos a hacer lo posible. Vamos, eh. vamos a tratar de que salga todo listo. Sí, entorno, seguro, ¿eh? el día acompaña, la verdad, un viento ideal. El día acompaña, fin de semana largo, mucha gente en la ruta, como yo digo, hay sí. que cuidarse. Eh. Repique, ¿qué pasó, José? Qué cólera, ¿eh? ¿Mira, peje? Sí, peje, vamos, el primero. No costando, eh, pero mirá. Sí, lo veo costadito, sí. Esta es dura, toca. Para la carnada, para ah, tarde, ya, para, eh. la carna, para la tarucha, más eh. tarde. Bien. Chao, chao. Bien, bien, bien. Espero haberlo agarrado ¿Viste cómo saltó? En la cañita. Pescadas. Bien, bien, pues. del labio viene pues, el ¿eh? Es una Madariaga madera. Cuesta, pero sale, eh. Que contamos. Sí. Cada che. Uy, sí, sí. Boca chica parece. Sí, mira. Y bien, bien bien bien tomado. Sí, sí. Y bueno. ¿De qué lado lo <risa> Estoy sí, atrás tuyo. Atrás tuyo. Bien enredada con la otra. Qué sí, lindo pescado, Arriba, ¿sabes? con el filete coloreado verde. Ya No es que lo trajiste a pasear ya. No es como un pescado Baja, vení, vení, <ríe> vení. Vente la... de, ¿sí? de del pescador, mirá. este ¿sí? es el trofeo que hay que venir a buscar. Para arrancar, ¿eh? <ríe> tranquilo. Mirá. Pero es algo importante, tenés que tener un buen guía. Y acá lo tenés. A José, José Vargas. Varga. Mirá, mirá. Ahí es, nada, Muy bien. Seguimos. Dale, hay no. más. ¿Te acá El salto pegó, ¿Qué es era un dorado, este raro, este sí, mi compañero Alejandro, mira, compañero de pesca, mira, mira, mira, se lo hizo saltar, mira, mira, pescado, oh, mira, en la boquita, ¿eh? muy bien, muy bien, pescado, vale, lo tuyo fue raro Uh, ¡Qué bueno, si tira tira tira tira tira. Tira. Sí, buen pesca. Y abajo, eh. Más onda. Esperá, <risa> esperá. ¡Uy! Uh, sí. ¡Lo agarré! Él. ¿Lo agarraste? ese? Sí. Sí. Sí. Se fue, sí. sí. No, bueno, pero nosotros pero vamos a decir que El, se el no saltito quedó. ¡Chao! ¡Está! ¡Le dos kilos! kilo! <risa> ¡Oh! Étale oh, sí, eh! Genio total oh, dos Lo ¡Genial! le ¡Genial! kilos, oh, kilos oh, ¿tomá? ¡Uy, no! <risa> ah, Felicitaciones. Gracias. Qué barba, viejo. y medio, vale No seas humilde. No, vale. oh, pescado, viejo. ¿sí? Pescado. Bien, Alejandro, eh. que me gasta. Bien, Qué, <risa> qué Muy bien. Y, sí, claro. Kilo tres. Te, te, reino, casi kilo 400 kilo, Un kilo 360. ¡Qué grande! ¡Alejandro! 360, vamos, vamos. Le voy a hacer sur, eh, para que la gente vea. Dale, seguí tomando, porque sabes que todo, te pega un sorbo. Activa, activa. El sorbo activa. El sorbo activa. lo que pasa es que ya sacaste el anterior y ¿Es eso sí, no, sí. es una mujer reencarna con eso esa devoción Daría uno de dos kilos el 600? Vamos, ah, está complicado con el ritmo. Pero buen pescado, ¿eh? Sí, lo sé. Mira. Buena, bien, José. Bueno, bueno, bueno, bueno José. Esta parte, mira que burro que está. ¿Qué Ariaga. Ah, mira. Sí, mira. sí, viene. ¿Perdiste sí, las bueno? la, sí. la ping-pong? Sí, para que se la lleve. en un poco que no había vientos. Ah. ¿Eh? Vamos por más. más grande, vamos por más grande. <risa> bueno. Acá está viniendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Está ¿eh? bien, ojo, ¿eh? mirá, las boyas no se ven. Vamos, muy bien, vamos a ver qué pasa. Gran expectativa, gran ¿Sí? expectativa, gran expectativa. A ver, a ver. ¿Preparar el copo, José? Mira, mira, mira, mira, mira. no no no no no no no no no no no no no no Gaby. Ahí está. Oh, qué pescado, no espectacular. Para no Pescador, El Pescador TV. Nos vemos, chao. Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene Gaby, vamos Gaby, eso, bueno, está y lindo, vamos, adentro, bastante abajo, pico ¿sí? bueno, bueno, bueno, bueno, ¿No este arriba okay, vamos a hacer la zarucha ¿Vamos? sí Mira, ¿eh? Sí, cambio de modalidad las queridas tarucha aparecieron abriendo la temporada en Madariaga y sí, grande, ¿eh? grande ¿eh? está justo en el sol vamos a volver a verla saltar qué linda encarnada la flock linda para arrancar ¿eh? mirá que tarucha, un pedazo de cocodrilo gigante Sigan. vamos vamos José vamos José agarrala agarrala ¿Sí? bien negrita oh, está hasta arriba de los dos kilos bien José acá vamos a Vamos, vinimos por la Taru. y acá está. Vamos Gaby. Antes José. Ahora Gaby. Muy bien. Mirá. Hermoso. A ver. Mirá, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. No, no, sí, yo la estoy filmando. Mirá. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Mirá. Yeah yeah yeah, te quiere ir. Eh? Ay, tía, tía, vamos. <ríe> Me encanta el pique. Como Excelente, tanto. qué llevadita. Listo. Bueno, bueno, señores. Inaugurando la temporada de tarucha. ¿Dónde? Madariaga, papá. ¿Con quién? ¿Quién te trajo a pescar esta hermosa tarucha? José, ¿dónde está? A ver, a ver, que no lo veo. Ah, José, mirá. Espectacular. Gaby, espectacular. No, no, no, no. Top secret, ¿eh? Hermoso. Octubre 2021. Gaby López, del pescador para todos ustedes. Pesca y devolución. De mirá. Mirá, así se hace. Fíjate. Cuidado que tiene. ¿eh? Ahí está, ahí se fue. Maravilloso. Maravilloso, sí, ahí. Maravilloso.